En este video vamos a analizar esta dirección IP, la 165.205.102.87, con esta máscara, slash 26, para poder calcular la dirección IP de la red, del broadcast, la dirección IP del primer host útil y la dirección IP del último host útil. En esta dirección IP, puesto que el primer octeto es un número 165 que está entre 128 y 191, es una clase B. ...y además es una clase B pública. Recordemos que cuando el primer octeto es un número que está entre 0 y 127... ...la dirección IP es de clase A. Si el primer octeto es un número que está entre 128 y 191... ...la dirección IP es clase B. Si es que el primer octeto está entre 192 y 223... ...la dirección IP es clase C si es que el primer octeto está entre 224 y 239 entonces la dirección IP es clase D y para los demás números desde 240 hasta 255 la clase es E fijémonos además que la máscara está señalada en esta de otra forma con el formato slash en vez del decimal punteado este número slash 26 significa que los 26 bits más significativos son unos dentro de esta máscara de red y los últimos, es decir, los 6 restantes, son ceros y corresponderían a la porción de host. Recordemos que la máscara nos está indicando cuántos bits de los 32 pertenecen a la porción de red y cuántos a la porción de host. En este caso en particular para esta máscara, los primeros 26 bits de los 32 bits en total pertenecerían a la porción de red y los 6 siguientes a la porción de host. Analicemos cuál sería el último octeto, escrito en números binarios, de la parte de red. Puesto que la máscara, slash 26, es un número mayor que 24, significa que la red incluso tiene algunos bits del cuarto octeto. Es necesario por esta razón escribir el número 87 que pertenece al cuarto octeto en forma binaria. El último octeto escrito en forma binaria sería 01010111, 0, 1, 0, 1, 1, 1, que corresponde al número 87. Pero de este último octeto, los seis últimos bits corresponderían a la parte de HOTS. Eso significaría que, los seis últimos bits para poder escribir la dirección de red tendrían que ser ceros así que vamos a reemplazar estos últimos seis bits del último octeto por los ceros ya que estamos hablando de la dirección de red este último octeto escrito en forma decimal corresponde al número 64 de tal manera que la dirección IP completa de la red sería 165.205.102.64. Para la dirección de broadcast vamos a escribir nuevamente el último octeto, que sería el 87 de la dirección IP inicial... El 87 era escrito con 01010111. 1, 1, 1, 1. Sin embargo, como es la dirección de broadcast, recordemos que los 6 últimos bits, de acuerdo a este slash 26, los 6 últimos bits para completar los 32, deben ser unos. El concepto de broadcast hace que los bits de la parte de HODS sean todos unos. Y en este caso hay 6 bits que pertenecen a la porción de hosts. Los últimos 6 bits entonces deberían ser unos para la dirección de broadcast. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Veamos este número escrito en decimal que corresponde al número 127. Y ahora escribamos la dirección IP de broadcast en forma completa. ...165.205.102.127. Veamos ahora cuál es la dirección del primer HODs útil. Estamos claros que la dirección de red se mantiene para todos los HODs dentro, dentro de esta red... ...y eso implica que los dos primeros bits del último octeto, es decir, 0,1 se mantienen fijos como hemos observado también para el caso del Broadcast y para el caso de la red. Son solamente los seis últimos bits que varían. Esto en concordancia de los seis últimos bits para completar la máscara de 32 bits. Manteniendo los 2 bits que pertenecen a la red, podemos entonces manipular los 6 bits que faltan. Y dentro de esos 6 bits debemos poner el número 1 en binario que correspondería a la dirección del primer host útil. Entonces tendríamos 5 ceros y un 1. Y esa sería entonces el último octeto de la dirección del primer host utilizable. Escrito esto en forma decimal tendríamos el número 65. La dirección completa entonces sería 165... 205, 102, 65. La dirección del último host utilizable es uno menos que la dirección de Broadcast. Es decir, nosotros tenemos el 127 en el último octeto para la dirección de Broadcast. Por lo tanto, nosotros debemos escribir aquí, fijémonos en los seis últimos bits de la dirección de Broadcast... Y nos damos cuenta que tenemos 5 unos y al final un 0. En formato decimal nosotros tendríamos el 126. De tal manera que la dirección completa sería 165, 205, 102, 126. Vamos a verificar si estas operaciones fueron correctas. Todo está muy bien. Bueno, seguiremos haciendo ejercicios al respecto.